¿O oh no? Toy Chica, quédate atrás. Este es tu fin. Si te rindes, intentaré matarte rápidamente. Anda. Ve al teletransportador. No tan rápido. Golden Freddy, tú eres nuestra última esperanza. Yo no entraría en ese teletransportador si fuera tú. ¿O ¿Alguien podría haber cambiado algo? Por cierto, ¿no extrañas a tus amigos muertos? Los montones más grandes de chatarra de metal que vi eran tan lamentables y esperanzados que les mostré misericordia al matarlos. Cállate. No te preocupes, serán una exhibición interesante en mi colección. ¿Estás loca? No lo hagas. No dejes que te provoque. Si te gusta FNAF y quieres compartir tus gustos con más gente, anda al servidor de Discord que te dejo en la descripción llamado Unión FNAF Locuendo. Welcome back for more You keep your wits about you when you've notified your time you've got this in control See, I told you, be fine You don't trust me You took me with doubt But you a phone guy's voice I suggest to me yeah, that I thought I'm harmless Like a muscle fucks you too Just lying on the floor But I blink for a second He's not there